Muchachos, nosotros vamos a conectar con Arismendi la Antigua, ahí. que se encuentra desde Huiza. A propósito lechón. del lechón asao, eh, la especulación ah, que bueno. se da a veces con el aumento de los precios. Eh, vamos a ver qué nos dice Arismendi desde esta zona tan conocida aquí en San yo Francisco. que venían con cosas bueno, Sí, muchísimas con el gracias. Princesa. Así mismo, en Bienvenido. esta ocasión me encuentro en la comunidad de Huiza. Ya nosotros el año pasado la denominamos la capital del puerco asao. Y en esta ocasión me encuentro a Acompañado de el señor Sandy Ramírez, quien es uno de los encargados de la principal, una de las principales lechoneras de acá de esta comunidad. Sandy, ¿qué tal? Cuéntanos cuántos lechón asado tenemos acá disponible en el día de hoy. Buenas tardes, buenos días. Primeramente que Dios lo bendiga a todos. Eh, hoy tenemos como. Como 90, sí, como 100 pocos disponibles. En comparación con los años anteriores, ¿cómo han ido las ventas? ¿Han aumentado o han disminuido? Es, la venta yo creo que aumentó más. Más, más. ¿Y los precios de, de estos lechones? Más caro. ¿A cómo se vendía antes y a cómo se vende ahora? A $2.25 y ahora a $300. ¿A $300 la libra? A $300. ¿Y puedes contarnos detalladamente cómo es el proceso? ya ¿Cómo preparan ustedes este lechón asado aquí? Eh, Brevemente. No, nosotros lo preparamos ahí en sazón completo. Eh, con ajos, eh, con tanza, eh, sazón completo. Eh, ajinomoto y muy mucho orégano. Eh, para que le dé un toque, pero no le echamos agrios, solamente porque el agrio lo pone prieto. Ah. ¿Y qué tiempo ya aquí, cuando luego de ese sazonamiento, va aquí a la vara? ¿Qué tiempo eh, lleva para que la carne... Puede durar ahí tres o cuatro horas, depende del tamaño que tenga y sello. Tres o cuatro horas? ¿Y por ejemplo, puede detallarnos, decirnos así a, al azar... ¿Qué precio puede tener un, un lechón de esos que están ahí, más o menos, para que la gente se pueda edificar? Sí. Por ejemplo, ese puede tener... Ese. Ese chiquito, como... 6.500, sí. 6, más ¿Y otro que sea más grande, más, más, más grandecito? Uno puede tener... Uno de 50 puede tener como 15 mil pesos Puede costar de 50 libras Ok, ahí escucharon ustedes los precios y Muchísimas gracias Andy Señores, el olor al lechón asado es increíble Lo que se está viviendo acá en esta comunidad de Huiza Y repetimos, todos sabemos que este lechón asado Es uno de los platos fuertes en esta tradicional cena navideña Ahí pueden observar en las imágenes de su televisor verdad, Ya bien calentito Nosotros acá eh, en el horno de esta lechonera, donde ya detallaba eh, el señor Sandy Ramírez eh, todo el proceso de venta de este lechón asado. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. En cámara, Willy Hernández, retorno con ustedes al estudio. En esos puerco asados sí. eh, ha, ha habido un ligero aumento, nos informan, pero la gente no pierde la tradición de consumir. Eh, para estas fechas, esta rica carne, ¿verdad? Vamos nosotros a una pausa luego de esto. Volvemos con más.